Pero la misma Mar Pen fue la que más aceptó en la primaria de PLD que dijo que Leonel y Gonzalo estaban empatados. Y así mismo sucedió. Y entonces, bueno señores, ya andan rumores que más adelante yo lo voy a tratar sobre rumores y en cierto modo no rumores porque un amigo muy querido que estaba hoy con Luis Abinader. Escuchó delante de Luis Abinader como que esos cambios se van a dar, se van a dar. Ya eh, estamos hoy a 7, ¿verdad? No a seis. A más tardar el día 10, eh, las expectativas están centradas ahora. ¿Quién será él o la candidata vicepresidencial de Luis Abinader? Porque David Collado, yo creo que ese muchacho... Eh, no quisiera ni creerlo pero creo que ese muchacho va a suicidarse políticamente un muchacho por servirle a los grupos Bichini y al gobierno de Danilo Medina lo están empujando lo están empujando de que para hacerle daño al PRM y a la oposición a que acepte una candidatura del PDI a la presidencia de la república perfectamente David Collado pudo haber sido el candidato vicepresidencial de, de, de, de, de Luis Abinader, una mutual. Pero ¿qué resulta? David la ha estado así, eh, le, le, la, la está jugando muy mal, yo lo he dicho, un muchacho que creó una simpatía realmente sorprendente y entonces ha dejado que la bola corra de que va a ser candidato por allí, de que primero se anunció y hay quienes dicen, dentro del PRM, gente que me lo ha confesado a mí, que tienen grabaciones de David Collado hablando en, en, en, ¿cómo se dice? En secreto con Gonzalo Castillo. Y siempre se dijo que él pudo haber sido, en un momento dado, o sea, estos son especulaciones. Nada de esto yo lo afirmo, porque yo no tengo, los, los programas no se basan en, en, en lo que dicen. y No, Yo estoy diciendo porque eh, esos rumores andan ya en la capital, ¿Qué se dice que David estaba exigiendo, y además lo, lo, lo han escrito ya varios analistas en periódicos David Collado dice que exigía mucho a Luis Abinader porque él quería ser un vicepresidente decorativo parece que le exigía mucho, pero por otro lado se dice que lo estaban estimulando para que aceptara ser candidato presidencial por uno de esos partiditos entonces lo que se dice es, vuelvo y repito, especulaciones, que Faride Raful podría ser la escogida por Luis Abinader, tremenda candidata en lo que sea, para candidata a la vicepresidencia, y que Robertico Salcedo, ustedes saben que Roberto Salcedo, padre, renunció esta semana del PLD. Que Robertico Salcedo pudiera ser el... esas son especulaciones, vuelvo y digo. Que Robertico Salcedo pudiera ser el candidato a senador por el PRM. Y Faride entonces, la candidata a la vicepresidencia. Qué tremenda. Faride tiene un discurso y una conducta política que es la mejor de todas. Esa muchacha tiene un potencial y un futuro enorme. Y sería buena candidata para contraponer a Margarita que es la candidata vicepresidencial del PENCO Gonzalo Castillo. Pero esas son simples especulaciones que las vamos a estar escuchando durante todos estos días. Pero finalmente estamos a ley de cuatro días ya para que eso se defina y se conozca. Eh, porque hay que inscribir el candidato a la vicepresidencia de todos los partidos a más tardar el día 10 de este mes. Eh, pero vuelvo y repito, David Collado puede estar la jugada. Otra encuesta que salió hoy es la Mitoski, que dice que Carol, eh, eh, David Collado, Carolina y Luis Abinader son los más populares en la capital. Eh, bueno, y qué sé yo, eh, eh, eso es lo que se está moviendo en el ambiente. Eh, Luis Abinader estuvo aquí. En el día de hoy, un viernes en la mañana, eh, tuvo buena acogida, buen recibimiento, por tratarse de un día de trabajo, que las empresas y los empleados están ocupados, y los estudiantes también, eh, me dicen, y me lo dijo una persona que estaba ahí, que Luis Abinader en el día de hoy sacó dos candidatos del PRGM que se veían como seguros y que ya no van a estar, que es el ingeniero Erick Ten, que ganó, lo sacaron para poner a Omedo Cava, romano, y sacaron la arquitecta Marianela Lora para poner otra muchacha de un partido aliado que no sé quién es realmente. Porque el informante, el amigo que me informó, no sabe el nombre de la muchacha ni del partido aliado eh, el ingeniero Eristén estaba un poco incómodo pero de que según el amigo que me informó eh, Luis Abinader viajó con él hasta Tenares para convencerlo y dejarlo tranquilo eso político, por eso es que eso político señores usted lo ve que se ponen viejitos de una vez no importa que disfruten del poder por lo tanto, rompecabezas que tienen que quitar allí, que tienen que poner aquí, que quitan este, que... Eso no es fácil. Por más que disfruten y lo absorbe y lo agobia, y más en un país como este, eso fue lo que mató a Peña Gómez. Peña Gómez eh, eh, eh, tuvo que inventar ese famoso doido, do porque <ríe> las ambiciones de esos po El pobre Peña Gómez lo mataron, todas esas ambiciones. Y quitaba uno aquí, ponía otro, hasta doido, do, una cosa... Incorrecta porque tú no puedes una candidatura que es personal, de que ponerle, dividir en dos gente, dos van a coger dos años y dos dos. Años. Y le gustaba tanto y dos y dos a Peña Gómez, que Balaguer terminó diciéndole, vamos a coger dos años cada uno en la presidencia de 94. Y, el... <ríe> y Peña Gómez se dejó, dice ahora Gripino Núñez Collado, que escribió un libro. Recientemente, que Peña Gómez se sedujo con esa idea, fue Tolentino Di, y Franklin Franco y otra gente ahí, que era, eran gente de, de muchos principios, que le dijeron, ¿pero dónde estás poniendo loco? Pero, eh, eh, eh, caramba, no, los políticos, miren, Jacinto Peñado murió de cáncer, Jacobo Magluta, Artué de Can, porque es agobiante. Es estresante. Y esos tigres se levantan temprano y con mil gente atrás y mil gente planteándole problemas. Y cuando resuelven un problema aquí, le sale otro por aquí. Eso no es fácil, señores. Eso es terrible. Terrible, terrible, terrible. Y tantas ambiciones para usted de cuadrar su salud. Es su santísimo. Bueno, vámonos a la pausa y cuando retornemos venimos con más comentarios de actualidad. Adelante, señor director.